¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las dos en punto, hora del Centro de México. Perdón, hora de, del Centro de México, es correcto, una de la tarde en Cancún, Quintana Roo, desde donde los saluda un servidor, Fernando Serranía, desde la División K. Sean bienvenidos a este webinar, un interesante webinar que se llama Uso de un CRM para atracción y cierre de invitados. Mi nombre es Fernando Serranía y antes de presentar a nuestra ponente quiero hacerles algunas eh, recomendaciones, algunos avisos. El primero de ellos es que este webinar está siendo grabado, lo van a poder disfrutar a partir de mañana en la plataforma del Distrito 34 por YouTube. El segundo aviso es que si tienen alguna pregunta, por favor, utilicen el apartado de preguntas y respuestas que pueden encontrar en el navegador de Zoom. Y al final de la sesión, nuestra ponente va a dar respuesta a las mismas. También, si su navegador de Zoom lo tienen en inglés, van a identificar el apartado como Q&A. Y ahora vamos a platicar un poco sobre nuestra ponente del día de hoy. Ella es licenciada en mercadotecnia, tiene una maestría en psicología, Actualmente es directora comercial en Celsop, una empresa que desarrolla y comercializa un CRM de ventas. Ingresó a Toastmasters en el año 2015, siendo a la vez socia fundadora y sponsor del Club Profesionales en Ventas Cancún, que precisamente tiene su sede en Celsop. Y actualmente también es socia fundadora del Club Avanzado Premier Speakers. Me refiero a Angélica Frías González. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Muy bien, Fer, encantada de estar aquí. Y por supuesto, algunos que son evaluadores gramaticales, no se dice Fer. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto estar aquí el día de hoy. Y lista, tú me bien. dices. Muy bien, Gracie, pues adelante. Voy a poner en silencio mi micrófono y también apagar mi cámara para que puedas iniciar tu, tu ponencia. Bienvenida. Gracias, Fernando. ¿A poco no cuando algo bueno nos sucede? Queremos irlo compartiendo por el mundo. Y no sé ustedes, pero a mí que me apasiona Toastmasters, todo el tiempo estoy compartiendo a amigos, a personas, inclusive a gente desconocida, que se afile y que conozca qué es Toastmasters. Y no lo hago porque reciba una comisión en ventas, ni yo creo que ustedes tampoco lo hacen por eso, sino porque es algo tan bueno que queremos compartirlo y queremos que otros aprendan, disfruten y se enriquezcan como nosotros lo hemos hecho a través de los años. Pero, ¿qué pasa cuando tú haces una recomendación muy emocionado, invitas a gente a que participa? Logras que esa persona llegue y no se cierre. Es una sensación muy complicada. porque qué? es lo que sucede? Tú estás muy emocionado, te encanta Toastmasters, invitas a alguien y resulta que al final va y no se inscribe. O lo invitas y nadie le da seguimiento. Preguntas un mes después qué pasó con él y nadie sabe. A mí me sucedió hace aproximadamente dos meses, invité a... A alguien, él estaba muy emocionado, me dijo, sí me voy a afiliar, la verdad es que me desconecté un poco y después, ¿qué creen? No se afilió. Era algo que le podía ayudar, que le podía cambiar la vida, pero desafortunadamente algo pasó en el proceso que no terminó afiliándose. No quiere decir que no lo hará más adelante, pero es una realidad, no se afilió en el momento en el que yo lo invité por primera vez. Ahora les voy a compartir pantalla, pero antes de ello quiero agradecerle que estén aquí todos mis amigos Toastmasters. Y pues vamos a arrancar, vamos a ver cómo cuando queremos compartir eso que nos apasiona, pues logremos que la gente llegue con nosotros y tengamos esa membresía que no solo nos permite ser club distinguido del presidente, sino también nos permite enriquecernos de más personas. Vamos a ver el uso de un CRM para atracción de cierre Atracción y cierre de invitados. Vamos a iniciar. El objetivo del día de hoy y lo que hoy les quiero compartir es que conozcan el impacto de la implementación de una metodología CRM en la gestión de la membresía de nuestro club Toastmaster. ¿Qué vamos a ver? Cuatro puntos. Retos a los que nos enfrentamos todos nosotros al momento de gestionar nuestra membresía Dos, la afiliación vista como un proceso de ventas. Tres, concepto CRM, ¿qué es el CRM? Y cuatro, ¿cómo podemos implementarlo o qué acciones podemos llevar a cabo para que esa membresía crezca y sobre todo poder tener miembros que duran muchos años con nosotros? Vamos a iniciar con los retos. Yo creo que todos los que estamos aquí nos vemos identificados que con el hecho de que hay tres cosas a, los que nos, a lo que nos enfrentamos pues, cada semestre. Uno es a la afiliación. Lograr que nuevos socios se inscriban. Para que un club sea sano, sea saludable, necesitamos socios nuevos todos los semestres. El segundo reto es la renovación. ¿De qué nos sirve que lleguen 10 socios nuevos si de ellos solo se renueva uno, el 10%? Prácticamente cada semestre vamos a estar sufriendo y probablemente nuestras sesiones van a estar un poco desoladas. Y la tercera, la recuperación. Y es un concepto que hoy quise compartirles porque me parece vital entender que los socios que alguna vez fueron socios y no renovaron, no quiere decir que no vuelvan a ser socios. Hay una amplia área de oportunidad para recuperar socios que por alguna razón dejaron de participar en nuestras sesiones. Entonces, hoy vamos a ver estos tres retos. Cómo traer gente, afiliarla y cerrarla, como decimos en ventas, cómo, cómo lograr una renovación más tranquila, más sencilla y la recuperación. Sobre todo nos enfocaremos en el primer punto, pero una impacta a las otras dos que vamos a estar revisando. Iniciemos con ver la afiliación como un proceso de ventas. ¿Por qué es importante verlo como un proceso de ventas? Ya que si no vemos que cada persona que se acerca a nuestro club es una oportunidad de cerrar una venta, probablemente estemos desperdiciando la oportunidad de que otros se beneficien de lo que hacemos en la organización. Una máxima. Las ventas son directamente proporcionales a los números o al número de seguimiento que damos. Es decir, más seguimiento es igual a más ventas, menos seguimiento vamos a perder ventas. Entonces, partiendo de este principio, lo que vamos a ver es cómo esta metodología y cómo es que la, si lo vemos como un proceso de ventas, nos puede ayudar a ser más efectivos en la captación y sobre todo en el cierre de nuevos socios imagínate que yo te invito a Cancún, y no te lo imagines, te invito a Cancún. Nuestro club profesionales en ventas se encuentra en, la, en esta ciudad, y yo te digo, oye, cuando vengas a visitarnos, debes de ir a Tulum. Tulum es un lugar extraordinario. Para llegar a Tulum, esta es la ruta, una hora 45 minutos. Eso sí, pues tienes que pasar, como aquí lo ven, por Puerto Maroma, por Playa del Carmen, por Akumal y después vas a pasar una serie de ciudades, pero vas a llegar a Tulum y lo vas a poder disfrutar. Fácil, simple, si conoces el camino. Pero, ¿qué pasa si no conoces el camino? ¿Qué pasa si de pronto decides o te dicen que quieres ir a Tulum, pero pasas por Mérida? Porque te dijeron que Mérida estaba muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a ir de Cancún, vas a irte hacia el otro lado... Vas a llegar a Mérida y por supuesto que puedes llegar a Tulum, pero te vas a tardar 6 horas 27 minutos si haces algo como esto. Creo que hacer una ruta de esta manera no estaría bien planeada. Valdría la pena que si vas a Mérida te quedes un par de días y mejor te concentres en ir a Tulum. Pues esto es lo que a veces nos pasa. Llega un socio, lo invitamos y el camino, el punto A que sería Cancún es Llega a nuestra primera sesión, ¿no? esa primera sesión para él y pues nuestra misión y nuestro objetivo como membresía es llevarlo pues al cierre, a Tulum, que es que se afilie, que sea parte de nuestro club. Si yo no lo ayudo y no le doy la dirección correcta para que llegue a ese punto, probablemente termine en otro lado termine haciendo otra cosa y no se afilia a nuestro club y lo terminemos, terminemos perdiendo esa oportunidad que tenemos todos nosotros. Y claro, también existe la posibilidad de que le des la ruta y se vaya caminando. Es decir, en lugar de hacer dos horas, pues ¿por qué no? Si te quieres ir caminando, haces 26 horas o toma la ruta más larga y haces 35 horas. Esto es algo así como cuando llega una persona por primera vez a un club Toastmasters, y pasa un mes, no se inscribe. Pasa dos meses, no se inscribe. Pasa tres meses, no se inscribe. Y ya pasaron seis y no se inscribió. Dejamos que el proceso sea muy largo y corremos el riesgo de nunca llegar. Porque en este caso, a lo mejor caminar 26 horas continuas, pues es muy cansado. Probablemente a la mitad, mejor te quedas en Playa del Carmen y nunca llegas a tu destino. Y nuestra misión es ayudar a que las personas que tienen esa necesidad o que les podemos cambiar la vida, pues terminen afiliándose. Veámoslo así. Primero, yo tengo una necesidad, pero no todos saben que tienen esa necesidad. A mí en algún momento me pasó, no nací siendo socia Toastmasters, en algún momento descubrí que si quería ser una mejor vendedora, si quería ser mejor líder, necesitaba conocer algo que se llamaba Toastmasters. Lo encontré en un libro, lo descubrí. De ahí, escribí en la página web de nuestra organización, pedí información y justo el Club Cancún me abre las puertas y me dice, ven, ven acá con nosotros. Voy a la sesión, considero la oportunidad de inscribirme, pido precios, cuánto cuesta y me cierran y afilio y a partir de ahí comienza mi camino en esta organización. Suena muy bonito, cuatro etapas y se cierran desafortunadamente en el proceso va a haber gente que descubra y nunca llegue a nuestra sesión, gente que nos descubra, llegue a nuestra sesión, pero nunca pide el precio o nosotros nunca lo empujemos para que se afilie con nosotros y vea lo que se está perdiendo de no ser parte de nuestra organización. Aquí se los voy a mostrar como un embudo de ventas. Los que estamos en el área comercial que ubicamos, que es el funnel de ventas, aquí se los quiero mostrar, pues, ¿Cómo, ¿Cómo es? Como un funnel y como un embudo donde no todos, y eso es muy importante entender, no todas las personas que tienen la necesidad de aprender a comunicarse, de ser, a desarrollar sus habilidades de liderazgo, aunque todos ellos tengan la necesidad, no todos van a terminar comprando o cerrándose o afiliándose en este mes o en este semestre. Pero si tienen la necesidad, todos terminarán comprando. Vamos a ver el ejemplo justo en... Pues en nuestra asociación. ¿Cómo hacemos que descubra la gente que tiene esa necesidad y se dé cuenta que algo tiene que cambiar en él si quiere mejorar? Puede ser a través de Facebook, a través de Instagram, a través de estos videos, de estos webinars. El objetivo es que la gente nos conozca. Y de ahí lo que tenemos que hacer es, ok, ya sabe que existimos, hay que tener un call to action para que llegue a nuestro sitio web, a nuestro formulario de Facebook, para que de esa manera podamos invitarlo a una sesión. A esto le llamamos una fase de descubrimiento. Aquí les pongo un icono como sitio web de color verde y de color naranja como un imán. Tenemos que atraer a la gente para que conozca la organización. Entre mayor público podamos tener, pues por supuesto mayor oportunidad de cierre y... ...mayor oportunidad de socios. Si hoy en día no tienes una forma continua de traer nuevos socios cada sesión, es importante plantear una estrategia, ya sea en Instagram, en YouTube, o yo he visto gente que se dedica a la capacitación y en todos sus cursos habla de Toastmasters y los invita a sus sesiones. De esa manera, aumenta la parte de arriba de su funnel de ventas. Después de aquí abajo, en un proceso normal de una empresa que tiene la oportunidad de invertir y que también nosotros lo podríamos hacer, está lo que se llama Google AdWords o publicidad pagada. Y les voy a ser muy franca, a veces con muy poco presupuesto podemos hacer mucho en estas campañas. Es decir, si una parte o un porcentaje de lo que hoy cobro de membresía puedo destinarlo a publicidad y lo medimos, podemos incrementar nuestra membresía. Nosotros cuando abrimos el Club Profesionales en Ventas, en nuestra primera sesión hicimos campañas para que llegara más gente y pudiéramos cumplir el cupo de las 20 personas. Posteriormente, una vez que ya la gente descubrió que tiene esa necesidad, pide información por internet, nos, nos solicita datos, lo que sigue es que una persona, eh, aquí la represento con, con este, esta figura de, de una mujer con cabello largo, lo que representa es necesita contacto humano. Necesita a alguien que le diga, sí, claro, ven, sesionamos tales días, te invito, te mando un recordatorio, te puedo escribir por WhatsApp. Cuando ya tú tienes conectado con SalesOP, lo que hacemos es que le respondo automáticamente, le mando correos. Es decir, utilizo todas las fuentes de información que tengo a mi alcance para dar más seguimiento. Recordemos, a mayor seguimiento, más ventas. Por lo tanto, entre más fuentes tengas para generar esta atracción, te va a dar oportunidad a cerrar más nuevos socios. ¿Qué más puedes hacer? Cuando ya el socio llegó la primera vez al club, pues lo va a considerar, le puedes mandar correos electrónicos, puedes usar campañas de email marketing como MailChimp, puedes reforzar con Facebook, puedes usar WhatsApp, pero aquí en el cierre vuelvo a reforzar. Se requiere a la persona, a aquella persona dentro de nuestro club que se encarga de la afiliación para cerrarlo, decirle que sigue, a ver cómo te ayudo, qué necesitas, aquí está la solicitud para que te puedas inscribir. ¿Por qué y cómo están representados este 122 y este 8%? Del 100% de personas que necesitan ser parte de la organización, tan solo el 22% este mes van a pedir informes. Y de ese 22, tan solo el 8%, si lo hacemos bien, estará convirtiendo. Tal vez es un 5, tal vez un 8, o tal vez si lo hacemos extraordinario, de todos los que llegan, lo cerramos. Vamos a ver un ejemplo del proceso que hoy en día nosotros hacemos en nuestros clubes. ¿Qué es lo que tenemos? Un universo de personas que quieren mejorar sus habilidades de comunicación y liderazgo. De ahí, descubren la organización, lo que les explicaba hace un momento. Posteriormente, asiste a una primera sesión. Y algo clave, Debemos de captar los datos de esa persona que está llegando con nosotros. Si no tenemos esos datos, corremos el riesgo de no poderle dar seguimiento aunque queramos. Y ahorita les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Después, llamada de seguimiento. ¿Te gustó la sesión? ¿Qué te pareció? ¿Cuándo regresas? Tenemos otra sesión la próxima, otra, pues sí, otra sesión la próxima semana y vamos a tener este tema. Asiste a una segunda sesión y pedimos el cierre. Oye, ¿te gustó? ¿Quieres participar en la mesa de evaluación? ¿Quieres participar y presentar un proyecto? Sí, ¿cómo le hago? Ah, pues mira, llena esta afiliación y paga. No, no, no. Primero digamos paga y luego lo haces. Es llena esto y después, pues ya podemos iniciar y vas a ser parte del club. Si te dice, lo voy a pensar, lo estoy analizando, le vuelves a dar una llamada de seguimiento y ¿qué crees? Pues lo vuelves a invitar a una tercera sesión. Y si es necesaria, una cuarta sesión. Y si es necesaria, una quinta sesión. Hay que invitarlos, pues, para que podamos pedir el cierre y llevarlos a la venta. Está comprobado que para cerrar una venta requieres mínimo cinco contactos efectivos. Y los que nos encontramos en ventas, los estudios demuestran que no pasamos de la segunda llamada. Piensen ustedes, cuando han tenido el cargo de afiliación, cuando llega alguien por primera vez a la sesión, si tú... Después de que asiste, es decir, al día siguiente o a los dos días le llamas y le dices ¿qué te pareció? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Probablemente muy pocas y cuando lo haces el resultado es increíble porque regresa una segunda y posteriormente termina afiliándose. ¿Qué es lo que sucede regularmente? Pues aquí ya se afilió, somos muy felices y les mencionaba para abordarlo rápidamente, pues hay una serie de etapas que tenemos que seguir como un proceso de retención y renovación. Una serie de pasos que permita que el socio se sienta parte de la organización y que vea una clara, un claro beneficio de lo que está recibiendo. Entonces, bien, ya que vimos la importancia de tener un proceso mapeado para poder llegar a su destino y acompañar a nuestros prospectos a su destino, vamos a hablar qué es un CRM y cómo se relaciona con esto que les acabo de explicar. Un CRM, por sus siglas, siglas en inglés, significa Customer Relationship Management o es la manera en la que gestionas a, a tus clientes. Es la manera en que las administras. Sabes cuántos tienes, cómo se llaman, dónde viven, cuál es su teléfono, ¿Cuántos, cuántas veces ha asistido. Es un modelo de administración de relación de los prospectos y nuestros clientes. Llame ese prospecto aquel que todavía no nos ha comprado, que fue a una sesión pero no he logrado que se afile. Es aquel que todavía no tiene un, socio, un número de socio. Después de ello, lo que vamos a hacer a través de un CRM es el acompañamiento. No es lo mismo que yo te diga cuando vengas a Cancún, Ahí te paso el mapa y vete solito a Tulum a que yo te diga, cuando vengas a Cancún, te acompañamos todo el club y te llevamos de paseo y vámonos un día completo. Pues si yo te llevo, va a ser mucho más ameno y más probable que lleguemos juntos. Una forma de medir nuestras metas. Si yo te dijera, a ver, a partir de ahora tienes que administrar las relaciones de tus amigos y de las personas con las que te reúnes, pues sería como muy raro, ¿no? es ¿Cuántos amigos hice este mes? Bueno, con pandemia, pues tal vez si no salgo, no hice ni uno. Pero suponiendo que tú quisieras administrar, pues, pues ¿qué es lo que hace? Justamente nuestras relaciones, nuestras amistades, pues no es algo que llevemos un, un KPI o un indicador de qué tan sociable y, y qué tan buena amiga te soy, ¿no? Sino realmente... Lo que nada más tengo es algo subjetivo. Un CRM te va a dar las métricas, las estadísticas que necesitas para poder medir tus metas. Puedes iniciar, y esto es importante que lo recalque, puedes iniciar con una hoja de Excel, y después ya te puedes ir digitalizando, nosotros como Celso, pero quiero decirte que esto que te estoy mostrando en este momento lo puedes iniciar con una hoja de Excel. No necesitas de manera inicial usar Celso, por supuesto te va a ayudar y es, hoy te voy a decir cómo lo puedes aprovechar, pero te voy a decir cómo hoy puedes hacer lo posible con un Excel, que no es solo software, moda o un módulo que sí es una estrategia centrada en el cliente que busca crear valor a nuestros afiliados para mejorar la adquisición, la retención y el crecimiento de nuestros clubes. Aquí les muestro este proceso que es el que veíamos hace un momento y lo que nosotros tenemos que crear al final es un proceso de enamoramiento. que haga? Que nos recomienden y si nos recomiendan y los acompañamos en este recorrido, lo que va a pasar es que nuestro club va a crecer, va a crecer, va a estar saludable, vamos a ser club distinguido del presidente. Pero es muy importante entender que hay todo un recorrido del cliente. Vamos a ver ya las tres acciones que ustedes pueden hacer en su club, que nosotros lo hemos implementado en los clubes en los que eh, pertenecemos y de esta manera nos ha llevado a grandes resultados. Lo primero que te quiero decir es, genera un registro de invitados digitales. Ya la libreta del pasado donde te apuntabas, pues bueno, hoy ni se puede. Y segundo, cuando regresemos a presencial, vámonos a lo digital. esto es un Google Forms simplemente y con ese Google Forms puedes empezar a armar lo que nosotros llamamos tu base de datos. Aquí les estoy mostrando... Un formulario, un ejemplo de formulario. Esto es gratuito. Pueden usar un Google Forms para que nos dé su nombre, su apellido. Y cada vez que se conecta una sesión ahorita, de un, oye, bienvenido, llena este formulario para que te pueda hacer llegar más información o un manual de cómo hablar en público, algún gancho que haga que nos dé sus datos posteriormente eso va a caer en una hoja de cálculo o si ya estás utilizando Salesforce, lo que va a pasar es que vas a empezar a tener una base de datos organizada y lo mejor de todo es que los seguimientos se empiezan a dar solos. Es decir, llega un prospecto a través de este formulario, voy a tomar por ejemplo aquí a Paulina Ramírez, llega a Salesforce y ¿qué cree? Que inmediatamente cuando yo tengo su expediente completo, puedo ver qué seguimiento le he dado, qué ha pasado con él y automáticamente puedo hacerle llegar un correo donde le diga gracias por haber venido con nosotros, Paulina es un gusto, ¿qué tienes que hacer para pertenecer a profesionales en ventas? Te esperamos. Esa simple estrategia te puede ayudar a que los visitantes a tu club terminen convirtiéndose y siendo socios de esta gran organización. Vamos a ver la segunda estrategia. La segunda estrategia, como aquí lo menciono, es maximizar el número de seguimientos. Y se los voy a volver a repetir. Más seguimientos igual a más ventas. Entonces, sabiendo este dato, 45% de las ventas se pierden por falta de seguimiento, ¿Qué tenemos que hacer si lo invertimos para ganar 45% más de socios? Brindar seguimiento. Y para esto les voy a pedir a un socio de nuestra organización que muchos conocen, es nuestro webinar Chairman y que hoy en día es nuestro líder de capacitación en celso le voy a pedir que nos dé un ejemplo de cómo él lo ha usado para dar seguimiento. Adelante Fernando, bienvenido también como colaborador y apoyo de mi sesión y mi presentación. Gracias, Angie. En efecto, ahora me va a tocar participar como eh, panelista. Bien, para continuar lo que nos estaba explicando Angie hace un momento, les estoy mostrando mi cuenta de celso en la cual tenemos la información del club. Como bien mencionó Angie hace un momento, se capturó a un contacto que pidió información a través de Google Forms. Lo que podemos hacer a través de Celsop es una integración de tal manera de que ese contacto aparezca aquí. Cuando yo veo que este contacto aparece en esta sección de contactos nuevos, quiere decir esta persona está interesada en el club y a partir de este momento debemos iniciar el proceso de los seguimientos. Es más, de hecho el proceso ya inició. Voy a dar clic sobre el nombre del contacto, voy a entrar a su ficha, vamos a ver que aquí arriba del lado izquierdo dice datos del prospecto y ya está la información que ella nos proporcionó, su nombre, su apellido, su correo electrónico y un teléfono. Básicamente con esos datos es lo mínimo indispensable para darle el seguimiento. Vamos a ver que aquí abajo en la parte inferior ya aparece el historial de, de lo que se vaya trabajando con ella e incluso cuando les decía ya el seguimiento ya inició o es porque automáticamente el sistema le generó este correo electrónico que dice aquí Paulina, gracias por registrarte. Ok, esto es una plantilla de correo que ya podemos tener previamente elaborada en la cual automáticamente va a tomar el nombre del contacto, lo va a insertar en el correo de tal manera que ese correo va a llegar personalizado, como pueden ver. De hecho, este sobre que ven aquí es el icono que quiere decir que el correo se envió y el sobre, cuando ya lo vean en ese tono, ese color verde turquesa, quiere decir que incluso el correo ya lo abrió. Si no lo hubiera abierto todavía, el sobre tendría un tono naranja. Es más, voy a poder visual, previsualizar lo que dice el correo dando clic sobre el sobre. ¿okay? Y en este caso, esto es lo que nosotros diseñamos para darle la bienvenida. Cada club puede diseñar sus propios formularios. Ahora bien, a partir de este momento, por ejemplo, yo puedo hacerle una llamada telefónica. Ya sea que utilicen la aplicación para smartphone que tiene Salesforce, hay aplicación para iOS y para Android. O ustedes pueden utilizar en escritorio y pueden, en este caso, ya sea registrar un pendiente como llamada para decir, por ejemplo, voy a registrar que le voy a hablar al mediodía de hoy, de una vez, perdón, a las 4 de la tarde vamos a suponer, ok, darle seguimiento... Y con esto puedo registrar que voy a hacerle una llamada. Ahora, si ustedes hacen la llamada directamente desde la aplicación, la llamada va a quedar registrada. Si cuando hablo con ella me dice, sí, ¿sabes qué? Si me interesa visitar al club, simplemente yo puedo registrar aquí y decir, confirma que visitará el club, anotar la información que ustedes gusten, ok. y una vez que pongan la respuesta, ok. en este caso vamos a suponer que yo tecleara X caracteres, lo comento porque tengo poca luz, no puedo visualizar completamente el tablero. Y al registrar que es una llamada efectiva y guardar lo que ya conversé con Paulina, el sistema me va a dejar el antecedente de que ya se le marcó. De esta manera, vamos a ver en seguimientos, este icono que ven ustedes quiere decir esa fue una llamada ya efectivamente registrada. Y aquí queda registrado lo que se platicó con ella. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos hacer? podemos enviarle plantillas de WhatsApp. En este caso, vamos a suponer que la queremos invitar a la siguiente sesión. Entonces, para esto, previamente ya tenemos creada una plantilla y en donde está su número telefónico, selecciono enviar WhatsApp, me va a aparecer una ventana donde puedo buscar la plantilla previamente creada, que es esta, agradecimiento a la primera visita. Y vean que dice, apreciable Paulina, el sistema ya automáticamente está poniendo su nombre, dice ahí, agradecemos tu visita al Club Profesionales en Ventas a Cancún, además te hemos enviado un correo electrónico con información sobre los beneficios que obtienes al pertenecer a la organización, etcétera Y le estamos invitando nuevamente a la próxima sesión y de una vez le estamos enviando el enlace para Zoom. Con esto, al dar clic en aceptar, teniendo WhatsApp web instalado en tu computadora, tú puedes ingresar al chat, nada más aclaro que como tengo abierta la sesión en mi otra computadora como host, creo que no me está permitiendo ahorita hacer el enlace, ¿okay? pero aquí aparecería el texto del mensaje que quieren enviar en el número telefónico del destinatario. ¿okay? Una vez que pongan el mensaje ahí, ustedes pueden registrarlo, darle enter y con eso el destinatario va a recibir el correo electrónico. ¿OK? En este caso voy a regresar a mi cuenta y les voy a mostrar cómo se vio en un ejercicio que hice poco antes como un simulacro en mi cuenta. En este caso estoy buscando a un socio por su nombre Vean que no tuve que poner Fernando en mayúscula con ponerlo en minúscula. El sistema no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y voy a buscar aquí a mi contacto para ingresar a su cuenta. Y me parece que este es a quien le di el seguimiento. Esto es para que vean ustedes cómo se puede ver la información. Estoy entrando a la cuenta. De hecho, esta es mi, mi cuenta. Y aquí en la parte inferior, en seguimientos, vean cómo aparece registrado con el icono de WhatsApp y el texto del mensaje que se le envió. ¿Ok? De esta manera, ustedes pueden ver e incluso hacer, llevar controles de los seguimientos que se le hayan dado a los contactos por medio de los reportes. Reportes, obviamente esto no es una capacitación, pero sí pueden ver el historial de todos los seguimientos que se le hayan dado a un contacto e incluso pueden confirmar a qué hora fue abierto un correo electrónico. En este caso estoy entrando a, a esa sección y les voy a decir de qué manera puede ayudar. En el periodo que fui director de división, esta es una historia para ilustrar este punto, yo utilicé, por supuesto, una cuenta de Celsup, para llevar el control de, eh, de todos los clubes. Resulta que en aquella ocasión, cuando envié, vamos a ver el año pasado, en aquella ocasión, envié una serie de correos a los presidentes de club, tiene por cierto la ventaja el sistema, que si ya tengo por un lado eh, detectado quiénes son los presidentes de club, yo le puedo pedir al sistema que me registre o que me muestre, y envié un correo electrónico a todos esos presidentes. Con una sola plantilla de correos, ustedes lo van a poder hacer. Y envié un correo a los presidentes de clubes. Cuando me comuniqué con una de las eh, presidentas de club, ella me dijo, oye, es que fíjate que no he recibido el correo que me enviaste. Y le dije, oye, lo envié hace tres, tres semanas, y de hecho estoy viendo aquí que me parece el sobre como el sobre que les acabo de mostrar. El sobre aparecía en verde y le dije, oye, qué curioso porque aquí me dice que ya lo abriste. De hecho, ese reporte te muestra la hora a la que fue abierto y me dijo, no, pues no lo recibí. Le dije, no hay ningún problema. El sistema tiene a la derecha una opción en la cual ustedes pueden reenviar el correo y se lo reenvié en ese momento. Y a los dos minutos vi que nuevamente ese sobre estaba ahora en verde. Esto quiere decir el sobre que le envié o el correo que le envié ya lo había abierto. Entonces le volví a escribir, aclaro, todo esto fue por WhatsApp y le puse, veo que ya abriste el correo. Obviamente se ve que se dio cuenta que sí podía darme cuenta cuando habían abierto los correos y ya no me respondió nada. Pero esto lo pongo como un ejemplo de que incluso pueden ustedes ver si el correo fue recibido o no. Tengo una pregunta. Es una pregunta retórica, pero ¿cuántas veces no nos ha sucedido que enviamos un correo electrónico y el destinatario nos dice, no, fíjate que no me llegó? Y resulta que a lo mejor sí lo recibió, tal vez lo borró incluso, tal vez le llegó a spam, pero de esta manera sí podemos confirmar cuando un correo fue abierto. ¿Okay? Bien, y le cedo la palabra nuevamente a Angie para que continúe con la explicación. Gracias, Fernando. Justamente lo que nos acaba de mostrar Fernando es dar seguimiento. Demos más seguimiento porque eso nos va a permitir cerrar más ventas. Yo les sugiero que tengan ya prerredactados los mensajes de qué le vas a decir después de asistir a una primera sesión y que tenga un mensaje que lo invite a regresar con nosotros. Entonces, ya hemos visto hasta el momento dos estrategias que podemos implementar y que son acciones que nos pueden ayudar a. Generar un proceso más efectivo de ventas. Y vamos a ver el tercero. El tercero tiene que ver con la estandarización de los procesos tanto de afiliación como los de retención. Y a mí me gusta mostrar cómo lo hacemos porque es la manera en la que nosotros lo hemos experimentado y nos ha funcionado. Para mostrarles cómo ella lo ha utilizado para retener a nuestros socios y a nuestros clientes y recuperarlo en muchas de las ocasiones, los dejo con Gracie Lara, que ella actualmente es nuestra directora de Área K2 y además es Customer Success del Área Corporativa en Celso. Adelante, Gracie. Bueno, un gusto estar con ustedes en este webinar acerca de la membresía y cómo utilizar un CRM, a mí me gustaría platicarles mi experiencia desde el punto de vista como presidente. Cuando tú comienzas como presidente y también como directora de área, tienes diferentes desafíos en la mesa, pero creo que uno de ellos muy importante fue la retención de los socios, que las personas cuando comiencen su primer proyecto, elijan su PAC, continúen todo ese ciclo que no solamente los seis meses, sino continúen renovando, invitando a más personas y como decía Angélica, que se enamoren de Toastmasters. Entonces, un desafío muy importante fue distinguir quiénes eran los socios que estaban activos de los socios que ya, ya no estaban yendo al club, que incluso a veces tenemos socios que... Eh, pagaron y no, no regresan, ¿no? Entonces fue un punto muy importante identificar, para eso nos apoyamos de celso ya que teníamos una lista de contactos con el nombre de los socios que estaban activos y aquellos que estaban inactivos. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver cómo hicimos eh, esta segmentación o esta clasificación de los socios. Y es algo que pueden hacer en un clic, no, no es algo complicado, es solamente seleccionar quién es el socio. Y así los fuimos identificando, aquellos que estaban inactivos y los que todavía estaban vigentes. Como estrategia, impulsamos un evento, la clásica posada que creo que todos hacemos, con una comunicación. Les voy a compartir cómo fue esta comunicación. Aquí creamos una plantilla. Es esta que está aquí, Invitación Brindis Navideño 2019. Y esta comunicación mandamos con los socios, fue el pase a la posada. La personalizamos, eh, si se dan cuenta aquí menciona el nombre de la persona, como mencionaba Fernando... Venía también un link y este link ya al momento de llegar a la, eh, digamos, a la posada ellos podían mostrar como un pase, ¿no? Aquí venían los detalles, algunos precios si no eras un socio activo, ¿no? O sea, era un beneficio también para aquellos que estaban vigentes y los datos, ¿no? Que al final como comité estábamos haciendo esta invitación. Esa fue una comunicación que nos facilitó. Solamente enviársela a aquellos socios que estaban activos y de alguna manera no llegara a un socio inactivo o bueno, si llegaba con él, pues supiera que él tenía que hacer algún, eh, pues un costo, ¿no? Por, eh, para poder asistir a esta posada. También me gustaría mostrarles otra estrategia que estuvimos impulsando como directora de área. Bueno, estuve impulsando y fue ya al momento de tener los concursos en línea. Eh, una de las cosas que hice fue eh, subir una lista de los socios que están en mi área, en este caso el área K2, y mandarles una comunicación del concurso. Entonces, es muy fácil, tú puedes seleccionar todos tus contactos. Yo aquí los estoy clasificando con esta etiqueta que se llama área K2. Y seleccioné enviar un correo. Así como la invitación de la posada, hice una invitación hacia el concurso en línea. Y aquí los fui invitando al concurso del área K2 con la fecha. También fue una sesión conjunta, el día, viene el enlace de Zoom, el ID. Y además de enviarles esta comunicación, hice un recordatorio el cual pude programar, aquí tiene una opción de programarlo, y también se enviara a estos socios para que asistan al club, ¿no? Bueno, esta sesión en línea. Entonces, fue algo muy sencillo, de esta forma les di seguimiento y ellos se pudieron involucrar a eh, esta sesión en línea, que hubiera sido más complicado quizás llamar como, ¿cuántos son aquí? Son como 24 socios, más el club de profesionales en ventas, ¿no? Invitarlos. Y si tengo cinco clubes en mi área, puede ser un poco más tardado si estoy haciendo llamadas, quizás con WhatsApp, eh, mandarles plantillas. Todavía ahí sea un poco menos de tiempo, pero eh, si, si hay un esfuerzo detrás, ¿no? Estar invitando personas y esto a mí me facilitó muchísimo. También me gustaría compartirles una tercera comunicación que hicimos, esto lo hicimos ya en el año, aquí se los voy a mostrar, fue una comunicación para las sesiones online, cuando comenzó este tema de la pandemia eh, hicimos una comunicación masiva a todos los socios que estaban activos e inactivos, ahí se lo mandamos a todos. Y los invitamos a que se unan a estas sesiones en línea. Eh, les platicamos un poco de la dinámica, eh, dimos un poco de, pues de emoción, ¿no? Que inviertan su tiempo en esta pandemia, de eh, sensibilizarlos a este cambio de una manera positiva. Y aquí viene un enlace, cuando ellos le daban clic, los mandaba al WhatsApp de la persona de Relaciones Públicas. Entonces, Relaciones Públicas ya les compartía el Zoom de acuerdo al miércoles eh, que estaba más cercano, ¿no? Porque quizás yo mando este correo, pero alguien lo abre hoy, alguien lo abre la siguiente semana. Entonces, para hacerlo un poco más estandarizado, agregamos el WhatsApp de esta persona. Esto lo pueden hacer en herramientas que incluso se las podemos compartir aquí si tienen duda de en qué herramienta puedo obtener como este enlace de WhatsApp. Y así muy fácil, pues ya la persona de relaciones públicas iba compartiendo el Zoom, no solamente aquellos que estaban interesados. Y bueno, a mí me gustaría ya comentarles como último, eh, el Club Profesionales en Ventas Cancún es un club que durante cinco años ha sido eh, distinguido del presidente. Entonces, eh, realmente creo que hay un esfuerzo detrás de todo lo que se está haciendo como, como comité, darle seguimiento a los socios, involucrarse, ¿no? Y, y estar como muy atentos a que vivan toda esta experiencia, no únicamente que lleguen y y se les dé como información, sino cuidar cada paso, como mencionaba Angélica, para lograr que los socios se enamoren del, de la marca y que además logren su objetivo personal y profesional, ¿no? porque cada persona llega con un objetivo y es enfocarse también en que estas personas vayan logrando estos objetivos conforme presentan proyectos, de acuerdo a lo que ellos están buscando de manera personal. Entonces, bueno, estas son tres estrategias que les quiero compartir de algo que aplicamos tanto en el club como en el área K2. Muchas gracias, Gracie. Creo que eh, al final, lo, y el mensaje, parte de los mensajes importantes que queremos dejarles es seguimiento es igual a ventas. Seguimiento y seguimiento todo el tiempo, porque además, si yo te dijera que gracias, y yo creo que muchos de ustedes lo saben, que gracias al esfuerzo que hacen ustedes al afiliar a alguien, están impactando positivamente en la vida de las personas, la verdad es que vale la pena darles seguimiento y convencerlos de algo que prácticamente los puede transformar. Hoy vimos estos tres desafíos, afiliar, afiliar, renovar y recuperar. Nosotros este mes en el club recuperamos a dos socios que no habían estado con nosotros ya uno en más, hace más de dos años y volvimos a traerlo con nosotros. Es una gran oportunidad para seguir compartiendo y seguirnos enriqueciendo. Aquí están las tres cosas que puedes hacer. Genera una base de datos, empieza con cada... Cada invitado que tú tengas, guárdalo. Algo que descubrimos también es que nosotros podemos descargar el roster como, como administradores o como dentro del club, pero desafortunadamente conforme va pasando el tiempo, los socios inactivos ya no es tan fácil poderlos ver. Entonces, recomiendo siempre tener un respaldo, recomendamos que sepas quiénes fueron tus socios, porque si eres un club que ya lleva 20 años, pues ¿quién fue tu socio hace 20 años? Pues es interesante tener esa base de datos en el poder del club para que podamos maximizar y seguir compartiendo lo que hacemos. Dos, brinda seguimiento continuo. Más ventas va a ser siempre igual y gracias al seguimiento. Y lo último que les recomiendo, estandariza. Si quieres llegar a Tulum cuando vengas en tan solo hora y media, necesitas tener un camino porque si no te vas a llevar 26 horas o más si llegas y quieres llegar caminando. Y traigo una última cuatro, el bono. El bono que tengo para ustedes. Y esto es velocidad. Está comprobado que entre más rápido nosotros atendemos la solicitud de un socio, lo invitamos a que se inscriba más rápido, la conversión puede incrementarse hasta un 30% más. Hay una correlación entre mayor velocidad igual a más ventas. Por lo tanto, cada vez que llegue un nuevo socio con ustedes o una persona que puede ser socio, inmediatamente manden la liga, llamen al día siguiente, vuélvanlo a invitar, porque si no la emoción baja y terminamos perdiendo a gente muy talentosa que podría ser parte de nuestra organización. Velocidad ante todo, no solo ante la afiliación de Toastmasters. Creo que en todos los negocios y en todo lo que hacemos, el que responde primero Siempre le va mucho mejor. Aquí vamos a, a estar ahorita revisando algunas preguntas, pero me gustaría que algo importante nos quedáramos y que es el eslogan que hoy tenemos, es juntos hacemos que las cosas sucedan. Y, y creo que todos donamos nuestro tiempo porque creemos en cómo podemos cambiarle la vida a la gente y cómo nos las ha cambiado a nosotros. Entonces, a trabajar juntos, cuentan con todo, pues, todo el apoyo, inclusive, de la empresa para ver qué hacemos, cómo los apoyamos para que lo puedan implementar. Entonces, pues, por mi parte... Sería todo, si hay alguna pregunta Fernando, adelante o yo las, las leo sí, y me tú dime. Eh, no, de hecho vamos a precisamente a dar un minuto para que quienes tengan una pregunta, les reitero el aviso que dimos desde el inicio del webinar, si tienen preguntas, por favor, anótenlas en el apartado que dice preguntas y respuestas, está en el navegador de Zoom. Si tienen Zoom en la versión en inglés, lo van a poder identificar como Q ampersand A. Okay. Y esto es con la finalidad porque esas preguntas se pueden almacenar posteriormente al webinar, podemos tener un registro al respecto. Eh, mientras, mientras tanto, eh, quiero reiterar en lo que escriben sus preguntas, eh, algo de lo que platicaba Angie hace un momento es muy importante, no siempre guardamos un histórico de los socios que tenemos en el club. Okay. En cambio, con una herramienta de este tipo podemos almacenarlo, guardarlo para futura referencia, en el caso de que no se haya tenido la precaución de descargar frecuentemente el roster. Claro, tenemos el recurso de consultar a la sede internacional, sin embargo, el uso de estas herramientas pueden apoyar a que se lleve el histórico del club. Bien. Vamos a ver, estoy checando la sección de preguntas y respuestas, no tenemos nada por el momento. Yo, es yo leo una en el que chat. Todo ¿Eh? se entendió, ok. Hay una en el chat que la estoy leyendo, si quieres, es de Humberto Sánchez. Eh, Humberto, este, mucho gusto, gracias por haberte conectado, ya te leí acá, estás en el área del chat y nos preguntas... Que, que me imagino que tu pregunta va encaminada, bueno, si yo lo quiero implementar en mi club, ¿no? O sea, yo digo, al final les decía pueden hacerlo con Excel, me decía, oye, ¿qué pasa? ¿Esto tiene una versión gratuita? Hoy en día sí tenemos una versión por un periodo, con todas las funciones, tienes 30 días completamente gratis, pero por supuesto que, Humberto, si estás interesado en implementarlo en tu club, por favor, déjanos tus datos y te apoyamos y vemos como sabemos que Toastmasters es una organización sin fines de lucro, y con ese fin, por supuesto, te podemos apoyar a que sea posible, sabiendo la situación en la que se encuentra, eh, ¿no? Todos nosotros y queremos ahorrar. Entonces, si lo que tú quieres es, es implementarlo, por favor, déjanos tus datos, vas a contar con todo nuestro apoyo. Lo que queremos, como bien lo decimos, que juntos hagamos que las cosas sean posibles y que el precio prácticamente para los afiliados de Toastmaster no sea un impedimento. Y eh, por ahí también me preguntas, eh, que si se conecta con APIs y qué tan fácil es de conectarse con APIs, la buena noticia, sí, tenemos un API, los que por ahí a lo mejor que es un API, porque es un término, pues algo técnico, un API es una, digamos que es una forma en la que una plataforma se comunica con otra, es, es un protocolo de comunicación donde yo mando información a un lado o, o alguna plataforma me manda información a mí como Salesforce entonces, para contestar tu pregunta, Humberto, sí, sí tenemos APIs, estamos en Zapier, lo que nos permite que te puedas conectar con muchas o muchas herramientas que están en la nube y de esa manera puedas como, dependiendo de lo que quieras hacer, si conectar con Gmail, si conectar con eh, MailChimp, o sea, conectar con Facebook, conectar con tus landing pages, se puede hacer. Entonces, contestando estas dos preguntas, y si quieres tú que te ayudemos a hacer lo posible, por favor, déjanos tus datos y vas a contar con todo nuestro apoyo. Perfecto. Y creo que esto también ya respondió la pregunta de Antonio Mendoza, porque igual Antonio Mendoza preguntaba si tiene un costo el CRM. Ok. Adelante, pues muy bien. Entonces, ahí están haciendo algunos comentarios. Cuenten con nuestro apoyo. La verdad, yo sí les voy a decir, y eso es una realidad. No sé si vieron eh, la película de Netflix que dice, cuando es gratis, el producto eres tú. Es decir, que Facebook, nosotros somos el producto. En Salesforce no, el producto es el producto, entonces por lo tanto no es gratis, desafortunadamente eso pasó y eso es lo que aprendimos con ese video y por eso ahora todo mundo, como Whatsapp es gratis, nos estamos yendo a otro lado por el tema de que se roban, bueno, no se roban, se utilizan los datos con fines publicitarios, entonces recordemos que gratis, gratis, pues porque somos el producto. Entonces, de todos modos, para la organización, cuenten con beneficios para ustedes. Y este, de verdad es que el que esté interesado, díganos, no es nuestra intención más allá de que, de que lo compren. La verdad es que no, es más bien que lo utilicen y que la organización siga creciendo porque creemos que compartir cosas positivas, como todos los que somos socios, nos va a seguir ayudando. Déjenos sus datos los que están preguntando como esto está grabado, no puedo decir qué podemos hacer <ríe> y está público, pero por favor déjanos tus datos y vemos cómo los apoyamos a los que estén realmente interesados en qué hacer que esto sea y suceda en sus clubes. Gracias, ya veo que en privado. Muy bien, ya estoy viendo los datos que están dejando, perfecto. Eh, vamos a contactarlos, voy a tomar nota para contactarlos y poderlos apoyar. Lo que queremos es, al final, todos los que estamos aquí donamos nuestro tiempo porque lo que queremos pues es que nuestra organización en la que creemos y confiamos siga creciendo. Perfecto. Muy bien, Angie. Pues no veo que haya más preguntas. Entonces, con esto vamos a dar por terminado este webinar. Bien, eh, voy a dejar de todas maneras 30 segundos abierto esto para que quien quiera dejar sus datos adelante pueden ponerlo eh, vamos a descargar entonces el apartado para verificar los correos electrónicos que nos dejaron. Bien, Angie, muchas gracias por tu ponencia. Gracie, igualmente, gracias por tu participación. Con esto nos despedimos de este webinar. Les agradezco mucho su atención. Les deseo que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos.